Fuerte cruce entre Chip y Barijo y Leo Farinella. El ex delantero y el periodista tuvieron un tenso intercambio de opiniones al aire. Entérate todo, en esta nota. El chip Barijo celebró con Huracán el triunfo ante San Lorenzo en la final de torneo senior de fútbol. Después del cruce de ambos clubes, el ciclo Estudio Fútbol, que se emite por Tic Sports, hizo una nota con la figura que se lució en el partido. La nota venía en un tono cordial hasta que reavivaron la llama que se prendió meses atrás con el superclásico de Boca, River de la final de la Copa Libertadores que se llevó el equipo millonario. El foco de la discusión lo tuvo como protagonista al ex delantero Seneice junto a Leo Farinella, fanático de River. Leo no me quiere, es de River, ¿por qué va a ser? Les ganamos un montón de veces. No voy a discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador. Los otros días lo vi y está bastante gordito. Hay que jugar muy bien para saber de fútbol, disparó picante barijo y despertó el enojo de Farinella. Como dijiste? Mira, en mi evaluación como periodista, sin saber jugar a la pelota como jugás vos, creí que había sido un gran mérito ganar la Copa Libertadores más importante de la historia. Pero lejos de llegar a un acuerdo, Chippy lanzó sin vueltas, lamentablemente no se puede hablar cuando el periodismo tiene mucho fanatismo. Hay que respetar las opiniones de los otros. Farineya, en llamas, pidió que lo saquen del aire. Muy picante. Mira. Barijo mantuvo un fuerte cruce con Farinella. Estás muy gordito. El chipi se enojó con el periodista de Tick Sports por no elegirlo como figura de un encuentro amistoso y salió a destrozarlo. Antonio Chipí Barijo, identificado con Boca por su paso por el Seneice, cruzó al periodista de tiques por Leonardo Farinella, confeso hincha de River, por la actitud que tiene en su programa contra los jugadores. León no me quiere, es de River, ¿qué va a ser? Le ganamos tantas veces. No puedo discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador. No puede opinar de los jugadores. El otro día lo vi, está muy gordito, dijo Barijo. La discusión surgió debido a que Tik Sports, que transmite desde Mar del Plata. Estaba televisando un partido amistoso de fútbol 5 entre exfutbolistas identificados con Huracán y San Lorenzo, como previa del gran clásico que se jugará el domingo en el nuevo gasómetro. Al término de ese encuentro, el cronista del canal que cubría desde el campo de juego entrevistó a Barijo, una de las figuras del triunfo del globo. Cuando el Chipi supo que Farinella era el único integrante de la mesa de estudio fútbol que no lo había elegido como figura del partido, el ex delantero de Boca despotricó contra el periodista. Tremenda pelea entre Chipi Barijo y Leo Farinella, está gordito, no se puede mover. El exjugador de fútbol y el periodista deportivo tuvieron un cruce que cruzó las fronteras del Buen Gusto. Antonio Chipi Ibarijo enfrentó a San Lorenzo con Huracán en el equipo de fútbol senior. Después del encuentro, el programa Estudio Fútbol entrevistó al futbolista que fue el goleador y la figura del partido. La rivalidad Boca-River fue el foco de una discusión que tuvo como protagonistas al ex delantero Seneice y a Leo Farinella, vinculado con el equipo millonario.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 Barijo respondió, fue el segundo partido más importante de la historia de River porque el primero lo perdió con Belgrano. La discusión continuó. Lamentablemente no se puede hablar a veces cuando el periodismo tiene mucho fanatismo. Hay que respetar las opiniones de los otros," aseguró Barijo. ¿Sigue este muchacho al aire?" comentó Farinella. Tremendo cruce al aire entre Chip y Barijo y el periodista Leo Farinella. El ex jugador de Boca se trenzó en una dura discusión con el periodista de Tick Sports y director del diario Ole, identificado con River. El video. El ex futbolista Antonio Chipi Barijo y el periodista Leonardo Farinella se trenzaron en una picantísima discusión en un móvil de verano del canal de cable Tick Sports. El eje de la discusión fue Boca-River, ya que el chipi jugó en el Seneice en la gloriosa etapa de Carlos Bianchi y el columnista y director del diario deportivo le está identificado con el millonario. Leo no me quiere, es de River, pero ¿qué va a ser? Les ganamos un montón de veces. No voy a discutir con Farinella porque él es periodista y yo soy jugador, arrancó el ex delantero, que también jugó en Huracán. Los otros días lo vi y está bastante gordito. Hay que jugar muy bien para saber de fútbol, pinchó Barijo.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 ¿Sigue este muchacho al aire? Ningún neofarina y ya.